ensalada de, de camarones y morrones, en el plato ponemos hojas de lechuga, germen, pimientos asados y pimientos frescos, freímos los camarones ya pelados con un poco de aceite, Agregamos los camarones al plato, adornamos con almendra fileteada y vinagreta de naranja.